Historias de alienígenas, espíritus o visiones del más allá son experiencias que no todos hemos podido vivir. Sin embargo, lo desconocido nos causa tanto temor como curiosidad. Cuanto más miedo nos da algo, más nos atrae hacia ello, como una mosca acercándose a una bombilla que no puede dejar de mirar. Hay casos de todo tipo y más o menos todo el mundo tiene algún conocido o un amigo de algún conocido que ha vivido una experiencia paranormal y que lo cuenta cada vez que la ocasión se presente o de lo contrario se calla por miedo a que le llamen loco. Esto último no es lo que le pasó a Susie Miller, quien decidió publicar en sus redes sociales un suceso verdaderamente extraño, algo a lo que impaciente busca respuesta. Así que acompáñenme a conocer su intrigante caso. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación Oxlack El inexplicable caso de Susie Miller ¿Alguna vez te has encontrado rasguños o arañazos inexplicables en tu cuerpo? El fenómeno de los rasguños inexplicables en el cuerpo es un tema pasado por alto ya que casi todo el mundo alguna vez ha sido víctima de este misterio. En algunas ocasiones las personas se levantan de la cama por las mañanas y comprueban que en alguna parte de su cuerpo tienen arañazos, mientras a otras les aparecen en cualquier momento del día dándoles explicaciones más objetivas pensando que solas se los han provocado. Algunos expertos sugieren que ciertas energías negativas pueden crear arañazos y deformaciones inexplicables como marcas raras en el cuerpo. Este es el caso del video. La usuaria de Facebook llamada Susie Miller, originaria de Estados Unidos, decidió publicar hace unos días fotografías en su muro con una pequeña descripción, donde pregunta si alguien podría explicar lo que le pasó, ya que una extraña marca había aparecido en su piel después de llegar a su casa del trabajo. Susie quedó sorprendida por el acontecimiento. Sin embargo, y a pesar de la rareza que apareció en su piel, no le dio importancia hasta días después, donde notó que esa misma marca ahora había aparecido en el antebrazo de su pequeño hijo. Entonces fue que decidió publicar las fotos en su perfil de Facebook y en otros sitios. Y fue en uno de estos que, un hombre de Polonia, logró contactarla para decirle que a él y a algunas otras personas más les había sucedido lo mismo compartiéndole pequeños artículos de este fenómeno. Susi no se quedó conforme con solamente esa información. Y lo último que logró encontrar fue otro caso donde en la portada de una revista se veía a un niño al que le había aparecido una marca en el pecho, la cual denominaron como la marca de la bestia. Sin embargo, Susi no creyó en nada de eso quedándose sin respuestas, y pidiendo que el caso se haga viral para saber si alguien más ya ha vivido este hecho completamente inusual, y finalizó diciendo que las marcas desaparecieron dos semanas y media después. Pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que los rasguños inexplicables sean de origen fantasmal o demoníaco, ya que se han demostrado por gran cantidad de casos documentados que ciertos seres de otras dimensiones pueden materializarse con el único objetivo de dañarnos físicamente, causando estigmas o lesiones. Es en estos casos donde se debe acudir a profesionales calificados para determinar el origen de tal fuerza sobrenatural. Los rasguños sobrenaturales tienen la capacidad de recibir frecuencias enviadas por las energías negativas. Incluso los rasguños pueden llegar a absorber los pigmentos de color de la piel de la persona afectada haciendo que ésta se vea sin vida y seca por estos motivos hay que estar muy atento a cualquier tipo de aparición inexplicable de rasguños moretones o marcas en el cuerpo ya que pueden ser provocadas por vibraciones negativas qué opinas acerca de esto crees que son parte de entidades sobrenaturales me gustaría leer tu opinión y saber si alguien más ha podido experimentar algo de esta índole ya que de ser así Estaré haciendo una segunda parte con más información y posiblemente más casos que ronden por ahí. Por el momento, seguiré investigando este caso, para encontrar una respuesta a tal misterio. Mi nombre es Oxlacastro. No olvides dejar tu like, comentar y compartir el video para que más gente conozca este tema. Además te recuerdo que si te gustan mis videos, puedes ayudarme donando directamente a mi PayPal es arroba, gmail .com. Nos vemos en el siguiente video donde estoy seguro que te sorprenderé.